Hola, bienvenidos. El día de hoy trataremos el tema análisis de regresión, construcción de modelos. El modelo Y igual a b BO más B1X1 más B2XY elevado al cuadrado, se lo conoce como modelo de segundo orden con una variable predictora, porque posee la variable dependiente Y, la variable independiente X, y la misma variable independiente pero elevada al cuadrado. ¿Cómo probar si existe una relación significativa entre x y y? Si el valor p correspondiente a f es mayor que 0.05 la relación no es significativa en tanto, si el valor p correspondiente a f es menor a 0.05 la relación es significativa de esta forma podríamos comprobar si existe una relación entre, entre la variable x y la variable y Vamos a realizar un ejercicio Corbett, Ferrari y Jaguar fabricaron algunos automóviles clásicos con un valor que aún sigue en aumento en la tabla siguiente se presenta la evaluación de su rareza en 20 observaciones además se da el precio de los 15 automóviles clásicos estos valores fueron tomados de businessweek.com en febrero del 2004 lo que vamos a realizar primero es obtener la ecuación de regresión para obtener esta ecuación se sugiere utilizar el software excel aquí poseemos los datos en el cual están los años desde, 1984 hasta, eh, desde 1956 hasta 1984 están los 20 eh, vehículos y están tanto su evaluación como su precio en la tabla podemos observar eh, que nos da un coeficiente de correlación un coeficiente de determinación de r al cuadrado que es 0.48 un r cuadrado ajustado de 0.44 Además, el software Excel nos permite obtener un análisis de varianza, en el cual se especifica los grados de libertad, el valor F y el valor P. El, el valor de, eh, los grados de libertad para regresión es 1, para los residuos son 13 y el total nos da un valor de 14. Los coeficientes para obtener la ecuación de regresión son los siguientes. Este sería el intercepto OB0 y evaluación corresponde a B1. Por lo tanto, la ecuación de regresión será menos, menos, menos 6420.55 y más 433.17x. Como el valor correspondiente a f es de, de, de 12.17 es 0.0039, lo cual es menor que 0.05, la relación es significativa como segundo punto vamos a obtener una nueva recta de regresión en la cual se incluye una nueva variable x al cuadrado y se grafica el correspondiente diagrama de dispersión ahora de la, primer, de, la, de la variable x1 que teníamos elevamos sus valores al cuadrado por ejemplo de 18 quedaría su valor elevado al cuadrado 324 de 19 361 y así sucesivamente con todos los datos eh, los precios que, que son la variable y siguen igual obteniendo la ecuación de regresión igual en el software obtenemos que ahora el intercepto es de 33.828 de 33.828.51 la evaluación tiene un coeficiente de menos 4570.61 y el valor de x al cuadrado es de 153.828 56, obteniéndose un valor f de 14.15 y un valor p de 0.0007 por lo que la ecuación de regresión sería y igual a 33.828,51 menos 4507.61x1 y más 153,56x1 al cuadrado el diagrama de dispersión que se graficó eh, nos sugiere que existe una relación curvilínea y que ésta puede ser apropiada como se lo puede observar en el diagrama de dispersión la figura nos da la forma de una curva gracias